Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Tutos Kick. Y les quiero compartir una aplicación para poder tener más vistas y suscriptores en YouTube. Así que si quieres saber qué aplicación es, quédate aquí que después de la intro comenzamos. Ok amigos como les iba diciendo vamos a ver una aplicación Pero no sin antes decirle que me sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla Como el Facebook, Twitter, Instagram y que visiten nuestro blog ¿Okay? Dicho esto vamos con la aplicación La aplicación se llama Razer y está en la Play Store Y sí, es totalmente gratis Esta aplicación es muy buena para poder nosotros tener vistas y ganar suscriptores Ok Basta solamente con subir un video ¿sí? De toda su galería De su, de su canal de YouTube subir un vídeo Y ustedes pueden Pueden este Agregar a este La cantidad de Por decir créditos o puntos Ustedes pueden ingresar 130 Por si no quieren gastar mucho Para el primero Para poder subir su video y este y ganar más vistas. ¿sí? ¿Sí? También pueden este, tener lo que es este evaluar videos. Con esto pueden evaluar videos y llegar al 100% para alcanzar este un nivel. ¿sí? Van a ir por niveles para poder tener mayor vista. ¿sí? Con esto puedes eva evaluar un video. Dependiendo de la cantidad de, de tiempo que veas un video tendrás los puntos puedes ganar hasta 200 puntos que lo dice el límite de 200 créditos que es lo que te da si es que tú logras ver máximo 8 minutos o el vídeo completo que okay. también está eh, la opción de compartir la opción de compartir es muy buena también tú podrás compartir los vídeos que están aquí este digamos un poco más destacados okay. Okay tú puedes compartirlas y te darán créditos por ejemplo vamos a compartir esto y nos darán este máximo 1200 créditos lo compartimos en, en twitter y nos darán la mitad de los créditos ¿Sí? y vamos a enviar a revisión que yo ya la he mandado y nos van a dar la mitad de los créditos como ve que bueno también tenemos este la de colaborar aquí puedes colaborar con algún otro youtuber ¿sí? aquí te dice cuántos este cuántos créditos quieres para que te hagan una mención o hagas una colaboración con los youtubers piden de 300 200 como ven hay un poquito menos tú puedes colaborar con ellos puedes evaluar miniaturas también y lo que más me agrada es en los créditos gratis tú puedes aquí a veces aparecen promociones de créditos gratis tú las puedes este obtener si sí, yo ya las he canjeado. me habían canjeado algunos créditos gratis y por eso ahorita tengo una cantidad que vamos a ver de mil 204.630 créditos o puntos como lo quieras decir como quieras llamar ok esta aplicación es muy buena, es muy buena, se la recomiendo, está en la Play Store, es totalmente gratis. Estará el, el link debajo de la descripción para que tú vayas y la descargues. También este aquí le dejaré lo que es este mi código para que ustedes también la puedan este, utilizar, ¿sí? Ustedes la puedan utilizar, ahí está mi código. Para que ustedes puedan utilizar y se ganen 3000 créditos, ¿sí? que empiecen ganando 3 mil créditos en esta aplicación ok esto sería todo de mi parte recuerden que raise es la mejor aplicación para ganar suscriptores y vistas en nuestros vídeos ok esto sería todo de mi parte recuerden darle like si les gustó el vídeo compártanla y no se olviden de suscribirse a este canal ok Déjenme sus comentarios de qué aplicación quieres ver en el próximo video. Y nos vemos en un próximo video.